Pero igual las la siempre siempre, tu vida se elimina Pero no sé dónde vives si no me vas a andar pero no me comprendes, no es la tierra te Y llamas que es muy fácil destrozar, los medios no hablar de sus vidas, Porque ya no existen nunca me de sentido. Solo.